Vamos, pues ahí está, ahí comienza la partida entre la Federación Murciana y la Federación Balear Vamos a ver cómo se da esto porque aquí puede pasar de todo Y vamos a ver, eso sí, seguro un auténtico partidón Dos de las selecciones juveniles a priori favoritas para meterse en las rondas finales Y oye, quién sabe, evidentemente mantener la división eh, ...seguro que estas dos selecciones la van a mantener... ...pero además... también ...hablamos de poder ganar, de poder ganar este campeonato de España de comunidades... ...que para eso vienen, para eso se hacen tantos kilómetros desde tan lejos... ...para eso vienen a competir... ...pero no nos olvidemos... ...tenemos a la selección valenciana... ...una de las favoritas siempre a ganar este torneo... ...vamos a ver, primera bola al punto... ...esa bola que se marcha muy lejos... Vamos a ver, primera hora. Segunda hora al, al punto. Héctor. Segunda bola, el punto de Baleares, que no lo gana ese punto de Murcia. Está difícil, está difícil. Porque la pista tiene caída. Ahí lo vemos, punto de Baleares. Y ahí vemos cómo cae, no termina de... Adecuarse es normal, estas primeras manos, estas dos primeras dos tres primeras manos es normal porque al final el jugador se tiene que adaptar a la pista. Coger el punto al terreno, es un terreno que ahora está mojado, pero que como decimos esa pendiente que tiene y cuesta abajo no es fácil. Es sí está muy bien jugada esa bola de baleares, ahora será Jonathan que vaya al tiro. Ahí la vemos ya venir al círculo. Y prepararse para el tiro. Ahí vemos cómo se prepara la concentración de Jonathan. Esa bola al tiro, primera que falla, le cae cerca, le cae delante. Pero aquí, si no, caes a hierro. Te cae una bolita delante y te va a botar, porque el terreno lo exige. Hay mucha piedra, hay mucha grava. Ahora sí, buen carro de Jonathan, que la deja caer encima. Y de momento se queda con dos puntitos en el terreno Murcia. Va a intentar Baleares, a ver si es posible ganarlo. De momento la primera bola la ha jugado perfecta. Vamos a ver, segunda bola al punto Bola que levanta el aire Muy bien jugado Marco Galindo Que se choca la mano No, quedan bolas a Baleares Y le quedan dos bolas a Murcia Va Jonathan al tiro Esa bola es pasada, se pasa de largo. Bueno, pues tiene que tirar su compañero Casimiro. Primera bola al tiro del punto de la Federación Murciana. Esta sí se la lleva, sale fuera queda una bola más a ah, la Federación Murciana, casi miro, que de momento ya tiene los puntos en el suelo. Buena bola, que ahí se va a quedar un poquito corto, pero puede ser que haya entrado, puede ser que haya entrado. Vamos a ver cuántos anotan, porque creo que puede ser que hayan hecho tres puntos. E inaugura el marcador Murcia. Polito, que se está jugando a una distancia de unos siete metros, no llega a ocho metros. E inauguran con tres puntos para Murcia. 3-0, se pone por delante, esto acaba de empezar, 38 minutos todavía por delante, primera bola el punto de Casimiro, no se queda mala, no es mala bola. Uy, ahora lo ganan por un pelo Baleares. Faltado poquito. Casi miro al ah, punto. Segunda bola, no lo tiene difícil. Ahí está, perfecto. Casi en embucha tocando un poco el bolo. No lo tenía, realmente no lo tenía difícil. Pero bueno, hay que estar ahí. Ahora Galindo, primera bola al tiro de Marco Galindo. Se queda corto y tenemos. A intentarlo por segunda vez. Marco Galindo al tiro, segunda bola. y lo ha visto, lo ha visto él, eh, lo ha visto desde el tiro lo ha visto, ha dicho que fallaba y ha fallado. Pues esto se le complica a Baleares con esta manita porque de momento dos bolas falladas al tiro, vamos a ver qué puede hacer su compañero. Uy, qué bote, qué pique que le retira la bola a la izquierda. Le deja le deja la bola. Se le ha vuelto a ir el punto a Jesús Pérez y otra vez Marco Galindo, que lo va a intentar por lo menos tapar porque se le queda una mano perfecta a la Federación Murcia. ¡Uy, oh, qué mal esa bola también! Se le queda cortísima, se le queda muy corta. Yo creo que los nervios están pasando factura en estas primeras manos y esto para Murcia puede ser muy bueno porque le quedan todavía cuatro bolas en mano. A Jonathan, que no se lo piensa, va a tirar, porque si sale el bolo pueden ser hasta tres puntos para Murcia también. Vamos a ver, Jonathan, al tiro. Buena bola de Jonathan pegándola. Claro, la, la, la bola que está embuchada es la bola de Jesús Pérez, con lo cual el punto ahora mismo lo tiene Murcia... Todavía con tres bolas en mano, punto en el suelo. Y esto puede ser una buena mano para Murcia. Cuidado. Madre mía, está perfecto. Jesús Pérez. Magnífico. Ya, tío. Se nos han quedado las cámaras congeladas. Pero no es por el mal tiempo. Ahora, ahí volvemos. Jonathan, segunda bola al punto Murcia, ahora mismo, con dos puntos en el suelo Bola que tiene también dentro Y le queda todavía una bolita Con la que, si la pone, le pueden caer cuatro baleares Y se pondrían 7-0 Vamos a ver, Jonathan, segunda bola al punto ¡Magnífico! ¡Qué bien la ha jugado! ¿Cómo se le ha dado el terreno? Pues cuatro para Baleares. Esto se pone la partida 7-0, segunda mano y con 34 minutos todavía de partida. Aún hay tiempo, aún hay tiempo. Aún pueden pasar muchísimas cosas. Vamos a ver Jonathan cómo dirige ese tiro de bolo, cómo le gusta... Manejar la situación. Por lo bueno, que se ha ido fuera, que lo tiene que poner Baleares, lo tiene que poner. Jesús Pérez. Jugando una distancia de 8-9 metros. Y Jesús Pérez al punto. Ahí vemos a los jugadores de Baleares. Hablando también con su técnico. ...esa bola que se va muy, muy, muy lejos... ...se va tan lejos que se va fuera de pista... ...fíjate que, que parece... ...lo que estábamos comentando... ...qué difícil es arrimar... ...en estas pistas con esa bajada. Buenos días... ...continuamos con la retransmisión... ...pues como hemos podido ver... ...se ha levantado la bola al jugador murciano... ...y pues se ha salido de la pista... ...arrima Jesús... ...la bola a media altura... ...también... ...ha salido un poquito fuerte... ...un metro metro y poco detrás Casimiro este viaje ha jugado muy buena bola rectificado y vamos a ver a, a, Mar a Marco que se dispone a lanzar esta bola recordamos el marcador que va en 7-0. Abajo los Baleares. Mm. Pega al lado por la derecha. Vuelve a repetir el tiro. Ahora quiere asegurar, tira la bolita delante, pero un poquito doblada y, y nada. Es la cuarta bola que van a jugar el equipo de Baleares. A ver si al menos la pueden dejar en juego. Se la levanta se le queda al medio de la pista. Esa sí que es mejor, la bola. Bola lateral a la derecha, con los 50 centímetros, y se dice. pone Marco a jugar la última bola de la, de la mano, levanta, muy bien, muy bien, le hace casi un contra a la bola, y ahora pues pensamos que el equipo de Murcia debe de tirar a romper para hacer espacio y, y poder jugar y sumar puntos. Va Jonathan al tiro, lanza, muy bien, la saca limpia, muy bien. Y vamos a ver Casimiro que nos genera no, no, no, esta última bola que le queda al punto. limpia, eh. son esos tiros que suelen salir de vez en cuando, muy bien Casimiro, la ha vuelto a poner, les quedan dos, tienen dos y, y siete en el total del marcador, es decir, es una mano que se pueden ir a once. Es una partida que Baleares no, no le ha tomado el tacto a la pista, por lo visto, y, y va muy rápida, porque... En unos 20 minutos Jonathan juega la bola larga, se va, no corta, casi se sale de la pista. Pues como decía, en unos 20 minutos el, el equipo murciano pues, tiene 7 y 2, 9. El bolo también lo tienen cubierto, es decir, que no tiene casi peligro de, de desplazarlo hacia atrás y quitarse los puntos que ya tienen. Y efectivamente esta la vuelve a poner, tres puntos para Murcia y se colocan con 10-0. Las manos están bien es la 10 en la cuarta mano. 10-0 en cuatro manos. En esta tres, en la anterior cuatro. Muy rápida, muy rápida va esta partida. Vale, Jonathan, con el bolo un poco escorado, a unos 7 a unos metros. Marcan el bolo, como es perceptivo en este tipo de de, event, de partidas y más cuando se juega a tiempo. Vamos a ver, Casimiro. Buena bolita, pero se sale de la pista. Hay que recordar que las pistas tienen un poquito de pendiente, lo cual también dificulta el juego. Vamos a ver ahora a Jesús. Uf, la bola ha ido bailando por encima de la línea. Se ha salido de milagro. Jonathan va al tiro, van cómodos, van delante. Y es bueno si lo pega, porque así su, su punto puede jugar más cómodo. A ver, lanza, muy bien, la pega. La bola de Baleares no sale, pero bueno, se ha marchado un, sí, un metro su, y algo detrás. Su punto puede jugar más cómodo. Casimiro vuelve, vuelve al punto, a ver si está bien no arriesga tanto, no se le va la bola hacia la derecha y no se sale de la pista, jugará más conservador, efectivamente ha jugado más, más recto y, y una bola a 30 adelante. muy buena bola. Vuelve a rimar Jesús, que antes la jugó muy bien, vamos a ver qué tal le va ahora. se han cambiado tira, la bola pega al lado vuelven a tirar muy bien, tira la bola adelante le hace un, parecalo, un palet ha embolichado, casi está embolichada lateralmente y bueno, vamos a ver Jonathan vuelve al tiro Recordamos que la primera que tiró ya, ya impactó, ya la pegó, tira un poquito corto, la bola salta, es normal porque el terreno es un poco bancal y, y si no se va encima pues ya lo sabemos lo que pasa, las bolas saltan. Muy bien, tira hace corto pero la bola rasca y, y la toca. Han movido un poquito el bolo, bola trasera de Murcia, unos 80 centímetros, pues se dispone a jugar Jesús. Mira el terreno, parece que va a jugar la bola colgada a un metro delante del bolo. Efectivamente, sí es la levanta, pero le sale un poquito lateral y no no consigue ganar el punto. Baleares habla con su técnico, la mano les viene mal, 10 bajo. Dos bolas en la mano contra dos del equipo murciano. Una al tirador, una al punto. La misma situación para el equipo de Baleares. Que vuelve a rimar Marco. Pues juega la bola a media altura, le pilla una piedra. Y se marcha pues, dos metros detrás del bolo. Como no intenten cortar en esta mano bueno, ha jugado una bola al cielo Marco no vemos desde aquí si han conseguido el punto o no en caso de no haber logrado el punto pero el equipo murciano tiene 10, 1 a 11 y dos en mano pueden, pueden acabar esta partida levanta la bola también pica un poco rara Y dos puntos para el, para el equipo murciano. Se colocan 12. Vamos a ver. Pues Balear ha cambiado. A ver si hay un poquito de reacción y se anima la partidita porque. Lo cierto es que no, no les ha rodado nada, nada bien. Así miro, juegan hacia abajo, hay un poquito de pendiente, la bola se va unos 80 detrás. Vamos a ver a Jesús. Si es capaz de ganar el punto y si no puede, pues al menos dejar una buena bola delantera. Que le dificulte. ...algo el juego a, a Murcia... ...nada, la bola sale... ...una bola jugada, nueva retenida... ...y cuesta abajo pues... ...parece ser que... ...que deciden ¿no? el técnico la da instrucciones de tirar al bolo... ...pienso yo, a ver... ...pues no, tiran a la bola... ...la ha saltado... Cuatro bolas en mano. Vuelve Jesús. Igual. Igual que la primera bola que ha jugado. La ha levantado. Está abajo. No va retenida. Y en el momento que hay un poquito en duro. Pues la, la bola corre. están pensando qué hacer y ahora probablemente pues sí que vayan al bolo porque una bola al mano el punto y dos bolas el tiro y 12 abajo pues lo tienen bastante mal. Muy bien, ha tirado el bolo, le ha dado como decimos a la moya, lo ha anulado, vamos a ver si esto les da un poquito de aliciente y se animan y y empiezan a hacer el juego pues, que todos sabemos que pueden hacer, desarrollar. Donatán tira el bolo, parece vale que se le queda corto, a 6 metros. No vale el bolo, lo pone el equipo a balear. Se lo da Marco. Marco lo alarga un poquito más, a unos 8 metros. ...han cambiado la zona de juego... ...estaban jugando en la parte derecha de la pista... ...ahora prueba... ...la verdad es que tienen que probar algo... ...ahora han probado la parte izquierda... ...y nada, sale Casimiro... ...vamos a ver... ...en este lado de la pista... ...cómo... ...cómo les va... ...muy bien... ...ha jugado una bolita muy dulce... ...cuesta arriba... ...la ha puesto a 10 10 del bolo lateral y nada, Marco Galindo aquí al tiro muy bien, impacta la bola a hierro, mueve un poquito el bolo vuelve a jugar Casimiro muy cómodo con ese resultado les rueda y les sale todo mejor que al equipo Balear prácticamente igual que la primera, bola levantada, metro y algo del bolo, pero un poquito fuera de pique hacia la izquierda, pillado duro, se ha marchado un metro lateral. Juega Jesús, levanta la bola, pero la bola se ha quedado ahí matada, no, no ha avanzado nada. Cuatro bolas Baleares, cuatro bolas Murcia. Bien, ahora sí. Ahora ha levantado la bola un poquito más, más delante, buscando un clarito que había, con un poquito de tierra. Y, y la bola ha respondido bien. Una bola lateral, detrás, a, a 30. a ver, equipo murciano, probablemente juega a punto, por el punto que tienen es bastante, en teoría, bastante fácil de ganar si, si cae bien la bola. Y me imagino que a nada que la deje un poquito en juego, eh, pues Jonathan va a ir rápido a, a tirar. Pues muy bien, ha jugado a la bola. En el mismo sitio que que, Marc, que que Jesús cae dulce, va detrás, toca el bolo. Nada, por pues un tirito ahí con el bolo delante. Vamos a ver si qué hace en este caso Galindo. Muy bien, pues lo que hemos dicho: eh. bolo, bola y, y mano nula. Es la segunda mano nula. Este lo Galindo? Lo saca Marco Galindo. Y probablemente ahora sea el terror para los dos equipos, porque juegan, juegan hacia abajo con la pendiente y recordamos que el equipo de Baleares no, no la ha regado muy bien. Jonathan vuelve a tirar el bolo corto, pienso que no estará bueno. No. Muy bien, lo hemos dicho. Vuelve a colocar el equipo... Balear el bolo, lo alarga, se va casi a 9 metros. Y bueno, pues lo, lo mismo que antes, intentan lado nuevo, distancia nueva. A ver si pueden. Si pueden hacer algo un poquito mejor o le rueda. Bueno, ha jugado a Casimiro, miro, buena bola por la derecha. Bola detrás del bolo, a unos 20. Muy bien, muy bien, buena bola. Vemos que el equipo de Baleares ha hecho un cambio, ha sacado a Jesús. Ha entrado. No sabemos cómo se llama el jugador que ha entrado. Juega la bola desde atrás, ha cambiado el sistema de juego. Más raza, se, se ha hundido en el terreno, se queda adelante. Molesta un poquito, pero bueno, es un punto ganable, está a metro y algo. Va Marco al tiro Nada. falla. Vamos a ver qué deciden. Si sí. deciden jugar al punto de nuevo, vuelve el punto de Baleares. A ver cómo juega la bola. Igual la juega desde atrás, pero se le abre hacia la izquierda. La bola que se ha abierto a un metro. No, no, no está en juego. No. Bueno, pues, tres bolas contra cuatro. Contra cuatro, no, contra cinco. El equipo murciano. Esta sí, esta sí, la tercera la ha jugado igual, ha caído en duro, ha bajado recta y, bueno, tiene ahí un tirito Jonathan a 9 metros, una bola delante con la suya detrás, puede tener retruque. Vamos a ver. Lanza, la salta, la bola iba muy recta, pero... ...se ha pasado casi un palmo. Vuelve, vuelve a tirar. Lo que estábamos comentando antes de tira corto. La bola salta por encima, impacta con la suya que estaba detrás... ...que era un buen punto. Ahora el equipo va balear... Tres, tres puntos en el suelo dos ganables, uno ya más más difícil Casimiro vamos a ver cómo le va, cómo le va bola arriba cae bien y nada no ha ido la bola muy retenida y se ha marchado, no, no sabemos pienso que tiene dos, igual tiene Dos que tres puntos del equipo de Baleares. Vuelve a rimar. Me imagino que jugará igual la bola levantada. A ver si esta vez la retiene un poquito más. Y no anda tanto. Efectivamente. La retiene más. Ha, cor ha cortado probablemente los dos puntos. Los tres puntos que tenía Murcia creo que dos seguros, el tercero no lo sé bueno y una bola que le queda a Murcia eh, debe de arrimar porque si en caso de que tirase y fallase pues el equipo de Baleares ya tira por por dos por tres puntos tiraría, mejor dicho arrima bola media altura nada ha jugado muy atrás la bola pica en un blando y se entierra. Y aquí tenemos a Marco que, que va a tirar. Lo anima su selección, su técnico, que está tirando bien, vamos. Venga. Chaval, vamos a ver. Muy bien, muy bien, bola pegada. Una bolita al mano. Propio... Y pienso que no ha entrado. Creo que han sido dos. Bueno, nos quedan aún 12 minutos. El técnico les dice que jueguen recto. Imagino que igual el un poquito largo. Bien. Están intentando buscar el carril derecho. Les ha funcionado bien, para arriba y para abajo. Vuelve el arrimador, a ver cómo juega esta vez, pues tiene delante bastantes piedras. Bien, vuelve a jugar sentado, bola a media altura, saliendo desde atrás, dándole fuerza, se ha quedado como a un metro delante. Y ya sabemos lo que ocurre en estos casos, que las bolas delante siempre juegan, siempre molestan. Vale, Casimiro, va con su primera bola. Juega sin miedo, por la derecha. Bien. Pues puede ser que haya ganado el punto. Una bola lateral muy ganable, pero no. Es de que Jonathan asienta con su cabeza que no, que no ha ganado. la bola. No lo tienen muy claro. Bueno, y en la jugada anterior vemos aquí en el marcador que Baleares eh, se apuntó tres, consiguió tres puntos. Lo tienen un poquito difícil también por el tiempo. Han jugado dos bolas, han pasado dos minutos, miden bolas, se nota también ya la picardía de estos juveniles, no perdiendo tiempo, pero bueno, pues sí, paseándose un poquito para que pasen los segundos. Casimiro otra vez al punto, vamos a ver si juega esta vez sin miedo, recto la bola que gana. Efectivamente ha jugado recto, pero en última instancia... La bola se ha salido parece que funciona la táctica de baleares de no jugar bola al centro de jugar bolos laterales escorados ahí a la, a, la, a la línea y bueno vuelve Casimiro bien esta vez ha jugado un poquito más a la derecha recta la que ganaba ha conseguido pasar y bien, eh, Baleares va al tiro, con una bola jugada han, han gastado tres y a ver qué pasa con Marco. Tira Marco, le da la suya, se lamenta y van a volver a jugar a punto, me imagino. Hablan con su técnico. Deciden tirar. No sabemos a qué va a tirar. si bola a bolo. Son tres bolas, tres por tres. Bien, ha tirado a la bola. La ha pegado. Recordamos que tiró, pegó a la suya, pero hizo un palé. Y no, no gana. Vuelve el punto al círculo. Venga, chaval, a ver si la a ver si la intentas poner y, y vemos un poquito más de partida. Muy bien, muy bien. La ha jugado, como las está jugando todas, desde atrás, punto lateral, a la derecha. Y Jonathan, pues nada, a seguir. Va adelante, tiene mucha ventaja y va con confianza. Vamos a ver. Uy cosa más rara ha tirado la bola ha caído delante y ha saltado por encima de la bola sí, como está comentando la gente la bola iba de, de carrón pero pero nada ha saltado ahora quedan dos bolas por dos del equipo balear dos del equipo morciano Dos al tiro por una y una ah, al balear. Tira otra vez, muy bien, pega la bola muy bien, pero la bola ha salido despedida y se ha llevado la suya, con lo cual no sé si... Tira la bueno, antes comenté que llevaban tres puntos, nos rectifican el resultado, es 12-2, seis minutos. Recordamos que a toque de silbato hay dos manos adicionales. Jonathan juega al punto, la ha caído bien, pero la bola se ha marchado detrás. Han dejado toda la entrada libre. Va a tirar Marco. Marco esto me da un poquito a entender que tirará por dos pienso pues que sería mejor jugada hacer arrimar al punto y ganarlo y que el tiro tirase más tranquilito vamos a ver si es cierto o no tira Marco que venía de pegar las dos anteriores y falla no sabemos si el punto de quién es bueno, y vemos ahora al arrimador que le va a tirar, parece que el técnico le dice que es lo típico, tiras por dos, tienes una, las la rimas tienes dos, pues le, hace, le hace arrimar, juega la bola corta y bueno, el, punto, el punto era del equipo murciano y se termina la partida. 12-2 y con... Y por cinco minutos aún por jugar. Bien, pues... Bien, vamos a... Vamos a... a ver algunos comentarios aquí de los... De los protagonistas. Buenas, chavales. Buenas. Enhorabuena. Aquí, Jonathan y Casimiro. Bueno, ¿qué tal? Parece que los Baleares no le han cogido el tacto a la pista, ¿eh? Ni como se suele decir, la vez habéis paseado un poquito, porque 12-0... Solamente cuando se han alargado un poquito el bolo nos pues han, o sea, han hecho una mano de dos. ¿Qué, qué, qué el problema ha estado en que ellos están tirando bolas en otras pistas y han venido prácticamente cuando vamos a empezar. Y eso también marca. Nosotros llevamos aquí 20 minutos, ya, arrimando, o sea, tirando, arrimando, tirando. Eso también marca. Nosotros hemos empezado y también hemos empezado con mucha confianza. Ellos han empezado dudosos. Primera mano la hacemos tres, ya, segunda la hacemos otra cuatro, cuatro. Ya nos vamos. Tres, no, la partida a tiempo te vas así 12-0. Y ya más jugabas por los puntos, más jugadas por los puntos que por remontar la partida. Ya era difícil. Bien. Y tú, que miro ¿qué tal? ¿Eh? has arrimado bien. bien, estabas cómodo. Sí, la, la pista la he encontrado bien. Ya sí, la pista, como estaba comentando, para arriba es una cosa, para abajo Joder. las bolas porque sí, Estamos ya tiempo entrenando aquí, hemos... 20 minutos bien, antes, gira, pues hemos, jugado, la pista. Bien, bien. hemos vale, jugado bien. Vale, venga, enhorabuena y a ver si la siguiente rueda bien. Sí, venga, gracias. chavales, gracias. hasta luego. We'll <laughs>